un avión Hércules C-130 traslada respiradores y ecógrafos a las provincias. El Ministerio de Defensa, que conduce Agustín Rossi, informa que un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina partió este sábado a provincias de la República por requerimiento del Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera, se está completando hoy la entrega de 141 respiradores y 174 ecógrafos en todo el país, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario de las provincias frente al COVID-19. Esta partida se suma al cargamento que fue trasladado el sábado pasado en un Fokker F-28 de la Fuerza Aérea, de los cuales se hizo entrega en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, también en Formosa, Corrientes y Misiones, también por disposición del Ministerio de Salud.